Amor Concentrado nació con la misionalidad de ayudar a 2.000 perros y 500 gatos, pero gracias a ustedes y a empresas maravillosas que se han ido sumando, hemos podido doblar estas cifras. Y ahora nos vamos a ir con una brigada de bienestar para perros y gatos aquí en Bogotá. Por eso les quiero presentar a Andrea de Laika. Andrea, hola, ¿cómo estás? Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Pues estamos absolutamente felices nosotros de hacer parte de esta campaña tan linda, tan llena de corazón. En esta época se prenden las alertas de la solidaridad y estos peluditos pues para nosotros son muy importantes desde el inicio de la ICA va totalmente eh, ligado y conectado hacia nuestra, nuestra alma. Entonces pues... La felicidad realmente es para nosotros poder hacer algo y poder hacer algo valioso que transforme realmente eh, esta, esta actualidad, ¿no? este, este momento de cambio, de, de mucho caos, pero también es donde se abren los corazones hacia la ayuda. Y eso nos ha parecido increíble porque tenemos más de 103 personas, clientes de la ICA, que quisieron ayudar, que fueron parte de esto, que se les abrió el corazón y nos parece maravillosa, les agradecemos de todo corazón a estos clientes tan maravillosos que tenemos, eh, con esto vamos a poder aportarles a ustedes también lo que necesiten, si es eh, el alimento, si eh, vamos a tener estos desparasitantes, si vamos a tener lo que ustedes necesiten, pues desde Laika con mucho amor se los vamos a brindar, y pues nuestros clientes son nuestro soporte como siempre, así que el agradecimiento es para ellos realmente. Pues Andrea, de parte tuya y de parte de, de Animal Voices, de todo el equipo de Amor Concentrado, de verdad, muchísimas gracias y en nombre de los perros y los gatos en condición de abandono en Bogotá. Tengan la certeza y la tranquilidad que va a ir destinado, porque Andrea y yo estuvimos hablando previamente, y es una brigada de bienestar. ¿En qué va a consistir? Queremos poder transformar el dinero que se recolectó, que recuérdame la cifra, 2.485.000 en tan solo dos semanas llevamos. No, oh, muchísimas gracias. En serio, que es un montón para nosotros. Y eso lo vamos a convertir. Laica nos va a dar no el dinero, sino el producto. ¿Qué producto vamos a tener? Un desparasitante que es interno y externo. De esa manera. Atacamos los parásitos que ellos puedan tener en su barriguita, que ustedes saben es muy usual, son los animales que están en calle y también los externos como las pulgas. Así que sentimos que pudiendo llevar alimento y estos desparasitantes vamos a llevar esa brigada de bienestar que sentimos que va a ser muy útil. Así que a todos tus donantes, a tu equipo, el que está con Laika siempre trabajando, que tienen toda esta misión de siempre, desde sus inicios de ayudar, queremos darte las gracias en serio, Andrea. Acá estamos para lo que necesiten y más para la ayuda. La solidaridad creemos que es una eh, base primordial de todas las empresas que estamos luchando también para salir adelante, para sacar adelante este país, para generar empleos. Así que bueno, entre todos vamos a salir adelante y, y ayudando y que la solidaridad sigue existiendo. Porque es tiempo de cuidarnos entre todos, Andrea. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de conocerlos y de trabajar con ustedes. Y esperamos que aquí puedan hacer... Una alianza muy bonita para seguir ayudando y como tú decías, que también estamos muy en sincronía con ustedes y es transformando. Qué bonito que podamos transformar esta sociedad para que sea una sociedad mucho más humana con ellos y para que podamos también transformar la vida de los seres y de los humanos que están alrededor de nuestros perros y nuestros gatos. Así que abrazo gigante para ti, por favor, extiéndeselo a esos 103 donantes y a todo tu equipo. Muchas gracias, Sabrina, por esta invitación, por hacer parte. Acá seguiremos trabajando por los eh, animalitos y que nos, que nos necesitan tanto, estos seres de luz que también nos necesitan mucho. Y el aplauso para nuestros clientes, el, apl el aplauso va muy fuerte para ellos. Muchas gracias y muchas gracias a ti por ser líder de esta campaña. Un abrazo enorme y nos volvemos a ver porque les vamos a mandar también videos cuando vayamos con todos esos desparasitantes, cuando hagamos esa brigada de bienestar, también ese videito para que se lo hagan llevar a los donantes, llegar a los donantes. Buenísimo, van a estar felices seguramente, gracias Sabrina. Abrazo enorme para ti, cuídate mucho. Chao.